Así es, ha llegado el momento de abordar el panorama deportivo, lo decía Oscar. Ya está don Juan Pastén en estudios para brindarnos detalles de lo último que ha sucedido en la división profesional. ¿Cómo está don Juan? ¿Cómo le va? Placer de saludarlo. Dijo el técnico de Bolívar que había que analizar los partidos 11 contra 11. Como ayer Bolívar le dieron una chance más grande, a los dos minutos le habían expulsado a Capurro de Royal Pari. Entonces, el partido no existe. Pero la expulsión era... No no, no, no estoy hablando si es buena o sirve o no sirve. Estoy hablando aquí de un tema. El técnico, el, el lloronazo, el técnico de ustedes, sí. a ver, hoy lo vamos a pasar al mediodía, ¿qué dijo? Pero ¿qué puede decir? O sea, Ayerga puede decir, pues que fue el partido soñado, pues salió todo. ¿Eh? Pero él mismo se contradice. O sea, que los partidos 11 contra 11 son los partidos que se puede comentar. Pero un 11 contra 10, no. Y ayer fue 11 contra 10, Bolívar. Y además le regalaron un gol, el último, en posición adelantada. <risa> Entonces No se puede quejar de los árbitros. Es difícil hablar con un fanático, ¿no? No, no, no. no Yo le estoy diciendo... yo Hoy hoy se va a enterar qué fue la, la, la, las andeses que habrá dicho el técnico, ¿no? Pero Porque si yo planteo algo... Bueno. No, usted está igual que ese muchacho Maquiavelo, ¿no? El fin justifica a los medios, ¿no? Pero si, si es así, como usted dice que no importa, que mientras gane, eso dicen los no, fanáticos. No, no. mientras se juegue ¿Ya? bien, no cree que se jugó bien ayer. Pero ¿cómo no va a jugar bien? El partido no merece análisis. 11 contra 10, en la altura de la paz, como dicen los cruceños. ¿Qué partido Cuando puedo era analizar? 11 contra 9, usted hizo un análisis exhaustivo. Y era 11 contra 9. Claro, y pero detalló... eran ¿qué? dos equipos. Pero a raíz de qué? Después del análisis que hicimos nosotros, ¿qué dice el técnico? Que él no, que esos partidos no merecen análisis. Es lo mismo. El partido de anoche no merece análisis. Se lo regaló el árbitro. Pero vamos a partir por otro lado. A ver, ¿por dónde? Por los leones blancos del Pajonal, que fueron un desastre ayer. Podían, un desastre. Haber, podían haber escalado en la tabla. Punteros hubieran claro. no haber quedado. Pero... No. No lo lograron frente ¿Eh? a Aurora. Sí, señor. Eh, el equipo no pudo ganar. Imágenes que pasamos a revisar ya, señoras y señores, de lo que ocurrió ayer con los Leones Blancos del Pajonal. Partido que se jugó a las 3 de la tarde. Un sol maravilloso. Sí. Lindísimo. ¿Eh? Los cruceños se quejaron anoche. Mucho frío. ¿Eh? No, no se puede jugar con frío. ¿Eh? Bueno, está listo, ¿no? Además que las afecciones pulmonares están complicadas aquí en La Paz, ¿no? Respiratorias, sí, hay muchas. Sí. Además, el presidente anoche dijo que los van a arrajar a todos los que tienen más de 65 años. Entonces yo no dormí anoche. Claro, ¿no? Ves? Dijo que no laburan bien los que tienen más de 65. Años. Obligación jubilarse. Ufa. ¿Cómo va? Ya ha ya ido haciendo la solicitud. ¿O no? No. No. ¿Usted a qué, a qué edad piensa jubilarse? Hasta cuando me aguanten. <risa> <risa> Hagamos una encuesta entonces. Sí, podemos hacer, yo no tengo ningún problema. ¿Le parece? No Son como otros, ahora, otros que no quieren redes sociales porque no les digan lo que la gente les va a decir. O ¿Eh? me sigue engañando. Ahora se está transmitiendo esto por sus redes. Desde hace una semana y media no me está vive. prometiendo que lo voy a transmitir, que lo voy a transmitir, que lo voy a transmitir. Eh, de, y a partir del 2 de mayo... A partir del 2 de mayo. Lo hacemos porque es un perdedor, ¿no? no con no, puras no, no, no, no. pura justificaciones. Allí está, mira, Real Santa Cruz le gana a Aurora. ¿Qué pasa? ¿Eh? Carlitos Mesa, te levantaste cruzado. 1-0 fue. Sí. Está en campo, pero es, a veces sí. Se le va. Se le va, ¿no? Claro, hasta Carlitos Mesa se le va. Sí, Carlitos Mesa un fenómeno. Sí. Bueno, eh, no sé. la Academia le ganó 5-1 a Royal Pari. Tres goles de Poveda. Pero ya le digo, del partido no voy a hablar, porque el técnico dijo en el partido pasado... Pues las cosas están muy malas. Que aquí es difícil jugar 11 contra 10. Imagínense 11 contra 9. Entonces yo no puedo opinar de un juego así. Ayer se lo regalaron a Bolívar. Sí. Lo pusieron a Capurro a los dos minutos. ¿Eh? Es más, no jugó amoroso. El otro, el, el, el pelón... O sea, le dieron una chance bárbara. Lo que pasa es que este campeonato. este, este campeonatito no le da bola a nadie. Sí, es que ¿Sí? Es, es realmente lo más. No, sé no le da decir, bola a no nadie. No sé ¿Cómo calificarlo? Claro, no le da bola a nadie. Ha tres, tres, tres llamados titulares no vinieron. Sí, Bolivia ¿Ves? cuatro. Uno tiene de premio con ese campeonato. Sí, imagínate, ¿no? Por eso. ¿Quién le va a dar bola a nadie? Eso. Más el árbitro. Y. y, y. Yo creo que Peña ha pedido que la suspensión del partido y que se vuelva a jugar de nuevo, ¿no? Porque, claro, no está acostumbrado a ese tipo de ventajas que le den. Sí, le pero quedándose. es que la falta era descalificadora totalmente Americana. ¿Usted, ¿Usted lo vio el partido? Pero, por supuesto, ¿no ha visto cómo quedó el ojo del chileno? Totalmente, pero... y además con una hazaña total. Y yo creo que debería haber un tipo de sanción para ese tipo de... ¿Pero ¿Por, por qué porque está bien que hace patria caer, a pegarle a un chileno, después, papá? Ah, ¿eh? <ríe> No mezcle las cosas así, en Mira, este no. caso no, en, el, en la cancha no. Pero además el, el guacho ese solo hace goles de penal. Está bien, ve su estilo. Pero a ver, ¿cómo va a ser estilo? Solo goles de penal. El goleador del fútbol boliviano, cinco goles de penal, por favor. <risa> ¿Usted encuentra que eso está bien? No. Pero al final, ¿a quién se le da el reconocimiento de goleador? ¿El que hace más goles más, o no? ¿eh? La expulsión fue al minuto y nueve segundos, sí. ¿eh? Y no, tiene que haber dicho, me siento feliz de tener un árbitro, pues que esta vez cobró lo que tenía que cobrar. Ahí está, disfrute de un, de un torneo que no vale un mango, sí, está bien. ¿eh? Pero en la acumulada sirve, ¿eh? Para la acumulada sirve, ¿Vale porque qué? Bolivia 2 3 y cuatro. Se Pero va. se supone que con el equipo que ustedes eh, trajeron es para ser campeón No es para andar pensando que Bolivia 2, 3, 4, 5 No, no, no, no. Estoy, yo le estoy hablando de, en general de los campeonatos ah. Que todos tienen que pensar en este campeonato pese a tener tan mala organización Tienen que pensarlo porque hay una tabla no, no. acumulada Fíjense que no está mal organizado el campeonato El problema es que se debió haber hecho de otra manera pero está organizadito, se juega la fecha que no hay Copa Libertadores, se jugó ahora. Pero es que ahora le quitan el interés a este otro a campeonato, nadie le que nadie le interesa, a eso me voy. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Lo hicieron solamente por un tema televisivo y económico el tener dos campeonatos no, paralelos? No, no, económico porque no brinda nada. Qué es que tiene que, que, que haber le un arquero, ¿no? Sí, el último, ¿no? Sí. Sí, bueno. Y vio él también el de... ¿Y el martes. ¿Le, ¿Le gustó eh. el de Villamil? No, no, yo no, no, no, no, estoy opina, para, eh... no opino. De semejante ventaja numérica, tres jugadores de primera que no los traen, sí. le expulsan a los demás, yo no estoy para opinar. Eh, sí, es, le hago caso difícil. al técnico. Ya, ¿no? Aparte, salió el, ese sí ya está jubilado, el del Bolívar, ese dirigente, a decir que, que los que critican al Bolívar no saben de fútbol, ¿no? No sé. O sea, se primero sintió, que no sabemos Se sintió fútbol. aludido. ¿No? La gente se siente aludida ah. Y la gente le va a hacer un baicó a Bolívar No va a ir al estadio Porque salen a decir que, que los que gritan e insultan mm. Son todos unos pechos fríos Aparte que hacía frío anoche no había nadie Entonces los que insultan Dicen que no saben de fútbol O sea, esos que pagan su entrada Que van al estadio mm. Si silban, según los genios del Bolívar Dice este caballero que está atrás Que no saben de fútbol Y después salió el, el africano y se sí, enfrautó en y les dijo que, que no sabían de fútbol. Sí, Menos mal que no sabemos de fútbol para detectar eso. los errores, las imperfecciones que tiene este futbolista. Que se deje con, un con una piedra en el pecho, que le agradezca, que Dios es generoso y que aquí juegan en un equipo de primera división y que gana el dinero que gana, ¿no? Sí, yo creo que ha sido parte, le decía ayer a nuestro compañero de trabajo, que es parte de la firma ya de la salida de, en un sí. bar de Royal Park. ¿y ¿Por qué hablar así? No, no, en un y bar re... de olway de always, diré más bien, sí. De, y de le la gente está la, la fiebre calle. del africanismo aquí en sí. el país. El otro, el que juega en vinto, porque lo llamaron a la selección, mm. pues, está esperando una oferta de afuera y mientras tanto no juega. ¿Te puedes dar cuenta? El perjuicio enorme de esto que no nos conoce nadie cuando llegan acá. Sí. Pues no lo conocía nadie. Aquí, por medio de las jugadas que hizo, que se lo ganó, empezaron a salir eh, los goles, las jugadas y le empezamos a dar manija, ¿viste? Y bueno, lo llamaron a la selección y ahora... No apareció el otro día a entrenar, porque está esperando una llamada de afuera. Claro, en su tierra no son nadie, vienen aquí se hacen los artistas. Usted lo dijo. Los estrellas. Las estrellas. Ahora le quiero mostrar al rescalvo. A Fíjate que ya, ya abrió el paraguas. El, el hecho de jugar cada tres días, eh, vamos a jugar eh, cuatro partidos en diez días. Eh, ningún futbolista es capaz de jugar tantos partidos seguidos o jugarlos, pero no en las mejores condiciones, sobre todo con riesgo a lesión. Entonces ha sido muy importante el, el poder dosificar a la plantilla, el poder dar minutos a, a jugadores que habían tenido menos participación y satisfecho ¿no? por el rendimiento de algunos chicos que ayer tuvieron la oportunidad de jugar, que lo hicieron muy bien, que sumaron, sumaron competencia y que va a venir muy bien de cara a estas próximas semanas. Ahí está. ¿De, de, de qué fútbol viene el entrenador? De Ecuador. Oh. Ahí estuvo en Emelec, no le ganó a nadie. Bueno. Pero él es español, ¿no? Sí, es español. ¿Y en España, cómo juegan los equipos? ¿Cuántos campeonatos juegan yo paralelamente? Yo chamada, juega. Ay, hombre, ¿qué tal? Mira, pues han jugado el viernes. Ya. Van a jugar el martes. Sábado, domingo, lunes, martes. ¿Cuáles dos días? Son cuatro. Más uno. 4 por 4, 16, 4 x 2, 8, son 96 horas, casi 100 horas de diferencia entre un partido y otro. Además son futbolistas profesionales. ¿O usted cuando jugaba al fútbol profesional no entrenaba eh, todo el día y se cuidaba, entrenamiento invisible, ¿no? Siempre ha habido, siempre ha habido poco. ¿no? ¿Ves? ¿Siempre ha habido? ¿Hay que jugar dos, tres partidos? Pero ¿Cuál es el problema? Por eso. Son profesionales, por eso que están bien físicamente aptos. O sea, yo de repente no puedo jugar tres partidos a la semana, ¿no? Yo creo que ni dos. Pero... <risa> y empezamos ya, pues, con no. alusiones personales. No, no, no, no, no, no, no, no usted, no, usted no. ha comenzado. Usted no, me no. ha dicho yo no podría yo, cuatro. Yo no podría. Yo, yo, dos, por ejemplo, ya quedo fundido. Usted. Claro. Ah, entonces, pero usted no mezclemos los suyos con los míos. O sea, <risa> ya, por A favor. Ver, usted sí fue. Entonces, eh, más o menos. Ya, está bueno. <risa> Cualquier partido sirve. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Rescalvo se queja. Y se queja de, de, de nada. Claro. Pues los chicos que han jugado, los chicos. Ayer lo hizo debutar al argentino, un paquete que han traído, y hizo dos goles, más bien, que hizo dos goles. El partido de Strong es, es se va a ir a Santa Cruz para jugar el, el, el partido allí con Blooming. Y de allí toma el avión, directo. se va a Lima. a Lima. Hay más conexiones en Santa Cruz. Aquí hay que estar hasta las dos y media de la mañana para tomar un vuelo a Lima. Claro, no, mejor, directo, ya está. El plan está hecho para terminar entrenando, realizar dos o tres entrenamientos en Lima. Si es que gana, conversamos. Claro. Por ahora son charlas de panadero. Son pláticas de pajarito si es que preñado. que gana dónde? ¿En Santa Cruz o no, en no, Lima? No. Por favor. Ah, es allí. Claro. Copa de Libertadores de América, ¿no? Son pláticas de pajarito preñado. Es. ¿Ha sí, visto alguna vez un pajarito preñado? No, <risa> no le pregunto. No no, no, no, no, Entonces, es que no existe. Un... Los pájaros no se empreñan, ponen huevos. Por eso. ¿Ya? El plantel <risa> es corto. Eh, ¿Ah? El plantel de filo es corto. ¿Es corto para claro. usted? Claro, porque no tiene variantes. En 10, Ortega va a jugar. En San Ortega San va a entrar. De... Pero, pero en fíjense que el otro día, la día la yo, yo ya en Santa Cruz, me puse a mirar porque el partido con Royal Palace tan mal Andarroyal, y lo deja fuera Ortega ese día. Uh -huh. Y después lo pone en el segundo tiempo Ortega. Entró Ortega, tic, toca la pelota, entra al área, penal, tiro libre, adentro, penal. Pero no lo pone, ¿no? Y, no, y, y se definió el partido. O sea, hizo ese gol, se replegó que siguió Strong, como juega de contragolpe, Ratonero también, entonces lo esperó y le terminó ganando muy bien el partido. Pero yo me fijé en Ortega, no juega más de 15 minutos. El partido con Oriente, lo ponen igual en el segundo tiempo. El tipo entró, ¡pata! este toque es un crack, de verdad. Mm. Pero juega 15 minutos y después desaparece. A mí me preocupa que el mejor jugador de 10 tronques, no sé si está lesionado, no sé si está tocado. ¿Es físico? No tengo idea de qué es lo que pasa. ¿O es decisión pero 15 minutos no. El técnico lo pone además en el segundo tiempo. Pero entra a la cancha y no juega más de 15 minutos. Y después se pierde. Desaparecen los futbolistas. Hay algunos que, que desaparecen, ¿no? Y, y ese es el problema que tiene. Entonces, claro, Ortega, ¿quién es el otro que podría jugar en esa posición de Ortega? Es decir, un creativo en Oriente. No hay. Perdón, Stronger, no hay. No. Por eso es corto. Ya, pero ahí es falta de planificación. El comité técnico es decir, ok, el 10 de estas características, tenemos que tenerle un suplente. Por ejemplo, Rascaita por derecha Los dos delanteros. Juega uno siempre y el otro va al banco. Pero después, dos jugadores por puesto. Defensivamente, sí, creo que no hay problema, ¿no? Pero Carrasco, ay, mamita, ese día con Roger Pari casi se mandó un autogol de película también. Entonces, vos no sabés, el arquero, ¿de ¿sí quién se va a cuidar? ¿De los defensores del tiro o de los delanteros del equipo rival? <risa> ¿Mala suerte no sé qué, qué va a pasar? Pero yo creo que el partido de Perú define lo de 10 troncos, ¿no? ¿Es la única opción, cree usted? ¿De sumar afuera? Sí, porque si no se va, va, va a, a, a quedarse con la tercera posición, ¿no? De ir a, a la Copa Sudamericana. Porque juega con... Eh, Tiene que jugar de visitante. En el Perú. Ese, es el, más, ese es el partido más accesible. Sí. ¿Ya? Porque después toca con, con, con los argentinos, con River. Ayer escuché en la televisión argentina que los... Los periodistas argentinos saben qué es lo que decían. Sí, sí. Y bueno, el River de ahora yo creo que le gana a Manchester City. Ya, hermano. De verdad. El único equipo que está capacitado, dice, para ganarle es River. Lo decía el Navarro Mon Mon Mon Montoya. Después estaban todos esos genios, viste que... Sí. Uh, se reúnen, ¿no? Y hablan maravillas. Dice que River se lo filetea al Manchester. Halland, ¿qué? ¿A jalan que A Jalan lo vas tomando, dice, ¿eh? lo vas aguantando, le das, qué sé yo, le das espacio, lo tomas por espacio, y no pasa nada. ¿eh? Son unos genios, eh. Reunidos es más todavía. ¿El no es el 50% lo que es Sí, claro. sí juntos, más que todo juntos, ¿no? Claro, son montoneros, pues. No, opinan ¿Qué un jalan, montón qué y jalan, jalan. Claro. Imagínate, si ellos le ganan al Manchester City ¿Cuánto le van a hacer a este poderoso gatito que tengo que atrás? Imagínense ¿Cuántas rayas más le van a hacer? No sé y no apuesto <risa> Primera vez que apuesto a favor de los muertos del Bolívar Y me ganan la apuesta no. Está bien, ya le he dicho No podíamos perder esa oportunidad Tres puntos se recuperan Verlo pelado, eso no se va a recuperar nunca. Antes primero de mayo tengo felices. que estar pelado. ¿Cómo? Antes primero de mayo tengo que pagar la apuesta. Claro. ¿Ya definí cuándo? Va a ser de noche. Ya, primera. ¿Primera pista? Sí, de noche. Porque el peluquero está ocupado. Ya, va a ser de noche. ¿Va a ser esta semana? Yo creo. Ya, bueno. Eh, es que tengo un problema yo, o sea... ¿Cuál es el problema? A ver, a ver, coméntenos. Siéntese. Lo voy a ayudar. ¿Cuál es su problema? No, fui a ver a la psicóloga y me dice, puede usted, si se corte el pelo... Eh, Hay dos opciones. Claro, puede volver a la niñez, porque va a estar pelón. Ajá. O la otra es me dijo que... Que acelere un poco lo que se viene. Me bueno, voy sea, Ya ya los he entretenido bastante, son las 11 de la mañana. Eh, si Dios quiere, tenemos una jornada interesantísima ahora. Ojalá que a Bolívar le sigan ayudando a los árbitros para que Peñán eh, San José no se enoje. Está bien. Bolívar juega el miércoles con Cerro. ¿Hay opción? Igual, hay que esperar. Si no se gana ahí, ¿Opción está ¿de qué? De, a ganar, ahí. ¿Opción de ganar. de qué? De ganar. Es la opción que tiene. Al igual que el Tigre. El Perú, hermano de Osama Bin Laden ¿no tiene qué? la opción de ganar. O ¿Eh? es pues muy fanático usted. Pero por supuesto, hay que ser así. Ya le he dicho. Este nuestro espacio debería llamarse entre fanáticos. No, no creo. A propósito fanáticos. Ya llegó. Pase, pase. Ve, ya va a Venga para que lo patoteemos, ya. Ya. Aquí ya está lo va a llamar, El señor ¿no? El Romero, no. Al útil. No sabe un pomo de fútbol. No sabe. ¿eh? Pero, pero, pero viene... al final dice el, el de, del Bolívar que. Claro. Importa, ¿no? Eso está? es lo que es la verdad. ¿No? Por eso él hace siempre el sector de deporte. Sí. ¿no? Sí. De, de y supuestamente sabe. <risa> supuestamente sabe. Mire lo que, de, de, del, del es lo que queda del Bolívar. Mire lo que queda del Bolívar. Y eso ya eso todavía está actualizado. Todavía es medio la... Esto figura dentro de, del plan de, de de cosas históricas para visitar aquí en La Paz. Claro. <risa> Visite las ruinas de Tembladerán y hay un tour. Sí, sí. Incluso te daban un souvenir sí. parte de las, las tablas No da vergüenza Mira esto, no. para nada Esto Feliz. es un potrero La noche de museo, ¿verdad? dice Feliz. Fernando la noche de museo Pero por supuesto, ya espera unos años y va a ver la vergüenza que le va a dar ¿Por qué? Porque va a ver la semejante infraestructura que vamos a tener Hace como 18 años que está el, el tuitero. Y yo, ahora, he pagado, yo, yo he gastado mil dólares para que pongan mi nombre en un ladrillito y ya ¿eh? está. está ahora Ahí está. Dice que ahora está saliendo. Ahí está saliendo. Claro, en Bolívar te ponen el nombre en un ladrillo. Dice que lo, los claro. que están en San Pedro quieren pagar mil dólares pero que le saquen todos los ladrillos. <risa> bueno. Qué grave. Pero no yo. te da vergüenza, hermano. No, para nada. Orgulloso, más bien. Totalmente orgulloso. ¿Orgulloso de que De mi club y de lo que se está haciendo estos gasolineros son complicados ¿no? Pero está bien, hay que, es que le quiten la subvención se mueren todos de hambre Pero no, bien, no va a haber, no, no nos van a quitar la subvención por qué por qué, ¿Por qué no ya se ha definido un plan de trabajo para el bolívar y la inversión está garantizada no por nada es el equipo que <risa> tiene no hablar y la planilla más alta en el país no por eso dijo por eso dijo está bien está erogando está bien no no hay ¿Usted alguna vez compró algo del club? Pero por supuesto. Tal vez Camisetas, Camiseta compro yo ahí en el estadio, en 70 pesos. Hielo, no, no, no. Después, dice. después de que compra hielo para los pechos fríos. Mira, <risa> no, ahí está, ahí. Nada, sí, Somos que, varios los que, aportar, lo que te estamos hay que aportar, viendo de aquí. Hay que aportar al club, se aporta. Pero, lo que ¿Qué aporta puede? usted? Ya le he dicho, mi presencia en cada uno de los partidos. Pero si te está dando palo el propio Guido, dice sí. que no saben nada ustedes. Ustedes dicen que eh, no saben nada de fútbol, es más, no van nunca al estadio. Si así los tratan, imagínate, imagínate. cómo serán los que no está son. Bien, ya le he dicho, hay ¿Eh? que analizar las palabras de don Guido. Ahora con lo que dijo el presidente anoche, este no habla más. Por eso. <risa> así es. Claro, es la, es la voz autorizada. 65 años que tenés que ir, dice. <risa> Ahora está chao. <risa> Me ¿Te estoy a un yo con. Me estoy bajando. ¿Sí? ¿Sí? Para, Igual para que para yo poder. tengo unas amigas, unas viejas, que antes se bajaban de edad. la edad. Yeah. Entonces después empezaron a dar el bono, ¿no? Eh? Ya. Yeah. ¿No? Se volvieron a subir. Y las viejas, ¿qué hago ahora? Tengo que esperar ocho años para que me den el bono. Ocho años se bajaban. Y ese <risa> se bajaban <risa> las viejas. Eran tawichi. <risa> mucho, mucho, ¿no? Bajaste un par de años, ¿no? Bueno, pero está bien. Usted, eh, ¿Cuánto cree que le van a hacer a los frío cerro? Yo creo 2-0. 2-0. Sí, ¿no? Está siendo benévolo. Está bien. ¿Usted qué dice? ¿Cuántos? No, yo. yo no opino. 3. 11 sí. contra 11 yo opino. Ah, pero va a ser, entonces Fernando dice 3. 3. 3. Y no van a perder la costumbre de le ganó el No Van a perder la costumbre de ganó Wilson. Pero es eso Wilson también por ahí. Está bien. Ahí está. Más la camiseta, más no Estoy último. aquí, montoneros. vengan más si vale. quieren. Mira, aquí ya tres se han traído. Y a tres de... se Venga más. La camiseta negra ya está de luto el guacho Otra vez lo van a eliminar de la copa. Psicológico, ya, ya, ya está trabajando la ¿Quiere apostar? No, no pues. ¿Quiere apostar? ¿Y, ahora, ¿de qué se van a quejar si pierde. De, ¿De qué ¿De se qué van a quejar? ¿Del arbitraje, del calor, de la humedad? ¿De qué se van a quejar? Apostar? ¿Eh? ¿Qué no sé, ¿Quiere apostar? ¿Qué quiere perder usted? Yo pero no tengo, pues ya los aposté. Si los perdí. ¿Qué puede perder ahora? Tengo una cuenta en el fácil. Yeah. O sea, no, eso, yeah. Todo lo que no, no, Cerramos no, no, no, no, no, no, no, y tenemos que continuar.